¡Hola! ¿Qué tal? En la clase de hoy vamos a ver a continuar con algunos conceptos básicos de accesibilidad que ya charlamos en la clase anterior. Eh, fíjense que esta presentación está hecha como un sitio web. Yo puedo usarla con el mouse o puedo usarla con las teclas TAB. Cuando apeto TAB, voy pasando por las distintas opciones. Bueno, ahí algunas que no se ven en la grabación. Tab, Enter, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero mostrar en la misma presentación cómo puede ser un sitio web accesible. Entonces, voy a manejarlo así, con Tab y Enter. Bueno, primero, ¿para quiénes? Cuando creamos un sitio web, en el caso de ustedes, que son eh, personas que se dedican al comercio electrónico, por supuesto van a querer que entren todos, todas, todes. Eh, sin embargo, cuando decimos esto, todos, todas, todes, hay que especificar un poco más a qué todos o todes nos referimos. ¿no? La accesibilidad eh, es un conjunto de pautas, es un un nivel de cumplimiento de pautas algo es más accesible o menos accesible si cumple más pautas o menos pautas, ¿no? y se utiliza para que cualquier persona con cualquier dispositivo es decir, celular, tablet, computadora más chica, más grande, más antigua, más nueva con una buena o con una mala conexión a, a internet con pocos o con muchos conocimientos de informática una persona mayor, por ejemplo o alguien con alguna discapacidad que puede ser una limitación temporal o permanente. Una persona que tiene un yeso porque se quebró un brazo, necesita que los sitios sean accesibles para usarlos con una sola mano, por ejemplo. Eh, una persona que es invidente o que es eh, sorda, este, una persona con severos problemas motrices, necesitan que los sitios web sean accesibles. Acá hay un acertijo que me gusta siempre plantear, Dice, un hombre vive en el décimo piso de un edificio, cada día toma el ascensor hasta la planta baja para dirigirse al trabajo o ir de compras. Cuando regresa, siempre sube en el ascensor hasta el séptimo piso y luego por la escalera, los restantes tres pisos, hasta su apartamento en el décimo. ¿Por qué lo hace? Bueno, pueden pausar el video si quieren para pensarlo. La respuesta es que esta persona es enana. Entonces, el ascensor, como no es accesible tiene los botones muy altos y no llega a los botones de arriba. ¿sí? Entonces, por empezar, para hablar de accesibilidad tenemos que ser conscientes de la diversidad, de que cuando hablamos de personas, lo normal es la diversidad. No hay una persona normal estándar, las personas somos todas diferentes. Bueno, es importante conocer eh, los distintos modelos acerca de la visión eh, que se tiene eh, de la accesibilidad, de la discapacidad. Por ejemplo, en la Antigua Grecia, cuando un chico, una chica nacía con discapacidad, se los arrojaba por el monte Taigeto. Ese es el modelo de prescindencia. Es decir, eh, se los mataba. ¿no? no podían pertenecer a la sociedad. Eh, en la Antigua Roma, las personas con discapacidad eran mendigos, mendigaban. Se los consideraba personas que, bueno, podían pedir, bueno... Y el que no tenía discapacidad tenía la posibilidad de hacer una obra de bien ayudando a, a un mendigo. Ya en la época de la Revolución Industrial empezaron a existir eh, personas con discapacidad pero que no eran de nacimiento, sino, por ejemplo, por accidentes con maquinaria. Eh, esas personas se convertían en improductivas, lo cual era gravísimo, la misma... Eh, revolución industrial, la, el mismo trabajo en la industria los convertía por un accidente en alguien improductivo. Y a partir de la primera guerra mundial cambia esta visión y se empieza a considerar que son héroes las personas con discapacidad y que tienen que rehabilitarse, que se pueden rehabilitar. Ese es el modelo médico. Hoy no, eh, no se está de acuerdo con el modelo médico porque primero que todas las discapacidades no se pueden rehabilitar, son algunas las que pueden rehabilitarse y, y segundo que el modelo médico pierde de vista qué es lo que la sociedad puede hacer para las personas con discapacidad es así que hoy estamos eh, buscando que la sociedad entienda que somos nosotros, es decir, la, las personas que pertenecemos, pertenecemos a la sociedad Debemos crear una sociedad sin barreras. Ese es el modelo social. La sociedad tiene que eliminar las barreras de acceso. Entonces, podemos ver, por ejemplo, acá en este, en este cómic, hay una manito asomando, saliendo del agua. Y dice el texto, gente con discapacidad pidiendo rampas, derechos y oportunidades se acerca una mano que dice sociedad y lo que hace es chocar esos cinco y le dice sos un ejemplo y en la última viñeta aparece como que se ahoga la persona que tenía la manito este, pidiendo ayuda es decir, es un, un cómic en chiste eh, diciendo cómo si la sociedad lo único que le dice a las personas con discapacidad es sos un ejemplo y nada más eso no ayuda en nada. Lo que ayuda, lo que colabora, es que la sociedad tenga menos barreras. Es decir, que haya rampas en los edificios, rampas en las universidades, y que los sitios web, que es lo que nos ocupa, no sean generadores de barreras. Es decir, crear sitios web accesibles, sea para lo que sea el sitio web, en el caso de ustedes van a ser sitios de comercio electrónico, bueno, que no tengan barreras de acceso, que todas las personas puedan entrar y comprar. Bueno, acá hay otra secuencia de imágenes en donde en la primera imagen hay tres personas frente a un eh, muro y detrás un partido de fútbol, creo que es fútbol americano. Eh, las tres imágenes tienen distintas alturas. Las tres personas, el más alto, el mediano y el más bajito, están subidos a una caja, pero fíjense que el más bajito no ve nada con esa caja sola, no, no le alcanza. Y al más alto no la necesita. Entonces en la segunda viñeta hay también las mismas tres personas, pero el, el chico más alto no tiene cajita, pero ve igual el partido. El mediano con una cajita ve el partido y el más peticito necesitó dos cajas para poder ver el partido. Es decir, en ese caso se le dio a cada cual según su necesidad. El primero no necesitaba nada, el más petizo necesitaba dos cajas. En la tercera imagen están los mismos tres chicos viendo el partido, pero ahora lo que se hizo fue sacarse la barrera que había, que era la pared. Ahora hay un alambrado. Entonces, no importa qué altura tenés, todas las personas pueden ver el partido de fútbol. Entonces, el modelo social propone esto último, lo tercero, que es la eliminación de las barreras. Ahora, a veces las barreras no se pueden eliminar. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta el segundo ejemplo, que es a cada quien según su necesidad. No darle a todas las personas lo mismo, sino al que más lo necesita, brindarle más eh, apoyos. ¿Sí? No hablemos de ayuda, sino de apoyos. Entonces, hablar de accesibilidad web es hablar de un acceso universal a la web independientemente del tipo de hardware, software, infraestructura de red, idioma, cultura, localización geográfica y capacidades de los usuarios entonces, la accesibilidad web beneficia a las personas con acá viene una enumeración, ¿no? con ceguera total, visión en túnel, daltonismo, ceguera de color discapacidad motriz leve o severa, movimientos espasmódicos, personas sordas, personas sordociegas, personas con epilepsia fotosensible y también beneficiamos a una persona que tiene un bebé en brazo, alguien a quien no le funciona bien el mouse, quien tiene un yeso y no puede usar el mouse, gente que tiene una conexión lenta o inestable usuarios de dispositivos antiguos. Es decir, la accesibilidad web básicamente beneficia a todas las personas. Porque además hay otra cosa, todas las personas vamos hacia el envejecimiento y si bien hoy yo, por ejemplo, puede ser que no tenga ninguna discapacidad, con los años por ahí me duele el brazo o no lo puedo mover tan bien o me duele la espalda. Entonces todas las personas en algún momento de nuestra vida necesitamos que los sitios sean accesibles. Es decir, que al final nos beneficia a todas las personas. Acá una aclaración. Las personas con discapacidad, ¿cómo utilizan la web? Bueno, las personas que no ven usan lectores de pantalla, un programa que les lee la pantalla. Después hay personas que ven, pero no... ven muy poco. Entonces usan magnificadores, es como una lupa de la pantalla. O una hoja de estilo adaptada con alto contraste. Es decir, que ponen todo en blanco y negro para verlo, porque si no, no lo ven. Después, hay personas que necesitan, como les mostraba yo con la tecla Tab, que se pueda recorrer este, todo el menú, todas las opciones, con el teclado, porque utilizan un, eh, un sistema de barrido, un software que hace que se recorran las distintas opciones y que cuando el, el puntero llega a la opción que ellos quieren elegir, pulsan un botón gigantesco, así, un pulsador, porque son personas que no tienen eh, motricidad como para mover un mouse, ¿sí? Es decir, este, las personas que tienen alguna limitación alguna discapacidad utilizan este tipo de, de herramientas de ayuda, de apoyo, que deben funcionar correctamente para que funcionen correctamente nuestros sitios tienen que cumplir con las pautas de accesibilidad y acá hay una muy especial que es la línea Braille eh, en la foto se ve un dispositivo que tiene eh, los, seis, los ocho puntos del sistema Braille que se van eh, activando y desactivando en forma electrónica como para leer lo que está en la pantalla pero con braille. Se usa en el caso de personas sordos ciegas, es decir, son sordas, no pueden escuchar al lector de pantalla y también son ciegas y entonces necesitan que la lectura del contenido de la pantalla esté en braille, el sistema en sistema braille. Bueno, mucha gente dice cosas como no tengo estudiantes con discapacidad, no tengo clientes invidentes, no tengo pacientes que usen sillas de rueda, bueno. Todo eso no, no es un argumento, porque justamente hoy uno no tiene, por ejemplo, clientes invidentes, pero puede tenerlos. ¿sí? Entonces, todo tiene que estar preparado para que las personas con discapacidad accedan cuando, cuando accedan. No puedo tener un sitio web mal hecho, es decir, que no cumpla los estándares, y el día que viene una persona con discapacidad, modificarlo, es carísimo. Es muy caro modificar un sitio web. Lo que no es caro es hacerlo bien desde el principio, hacer bien el sitio desde el momento cero. Acá hay ejemplos de lo que estoy diciendo. Hay dos rampas mal hechas. En la primera, la rampa, que se supone que es para una persona con silla de ruedas, eh, termina en un lugar en donde no, no se puede acceder porque la puerta abre para ese lado. Y en el segundo caso, en la segunda rampa, es una rampa en una esquina que está bien, pero inmediatamente en el medio de la calle hay una, una vereda. Así que esa rampa no sirve para nada. Bien, entonces, cuatro principios para hacer un sitio accesible. Y se tienen que cumplir en todo el sitio completo, no en una parte nada no más. Los cuatro principios son que el sitio tiene que ser... Perceptible, todo el contenido perceptible, es decir, que se tiene que poder oír, ver o percibir de alguna manera. Operable, todo el sitio completo se debe poder utilizar. Comprensible, tiene que haber lenguaje simple, ayudas, mensajes de error claros. Y robusto, es decir, compatible con las distintas herramientas de usuario actuales y futuras. Para que se cumplan estos cuatro principios hay que cumplir las pautas de accesibilidad. Entonces acá algunos ejemplos de pautas. La pauta 1.1, por ejemplo, dice que todas las imágenes tienen que tener texto alternativo. Un texto alternativo que sea coherente con la función de la imagen. ¿sí? Ya lo vamos a ver cuando lo aprendamos a hacer. Eh, la pauta 1.2, por ejemplo, dice que el contenido multimedia, tempo, dependiente, por ejemplo, un video, un audio, tiene que tener alternativas sincronizadas, por ejemplo, los subtítulos. Pauta 1.3 dice adaptable. Tenemos que crear contenido que pueda ser presentado de diferentes formas sin perder información ni estructura. Adaptable a distintos tamaños de pantalla, adaptable a distintos dispositivos. Eh, la pauta 1.4 dice distinguible facilitar a los usuarios ver y escuchar el contenido incluyendo la distinción entre lo más importante y lo menos importante operable, dijimos que era otro de los principios entonces el teclado tiene que ser accesible todas las funciones tienen que poder controlarse desde el teclado no tiene que haber nada que solo se pueda hacer con el mouse. Eh, pauta 2.2, tiempo suficiente. Tiene que haber tiempo suficiente para leer y utilizar el contenido. No Nada de esos sitios que, pasado 30 segundos, se, se actualizan solos. No. Hay que dejar que las personas puedan leer lentamente también. La pauta 2.3, eh, no diseñar contenido que pueda causar ataques epilépticos, es decir, que no tenga cosas parpadeando, eso causa ataques epilépticos a los que tienen epilepsia fotosensible. Pauta 2.4, la navegación, hay que proponer proporcionar formas para ayudar a los usuarios a navegar, a buscar contenido y a determinar dónde están los contenidos. Este, y la pauta 2.5, modalidades de entrada. Facilitar a los usuarios operar la funcionalidad a través de varios métodos de entrada, además del teclado. ¿Sí? Todo esto lo vamos a ir viendo más cuando vayamos avanzando en los contenidos de HTML y CSS. Comprensible, la pauta 3.1, el contenido tiene que ser legible y comprensible. Es decir, el tipo de letra tiene que ser tiene que ser simple, bueno, sin demasiados dibujitos para que lo puedan entender las personas con problemas de vista o, por ejemplo, las personas con dislexia. Si ponemos un tipo de letra raro, mucha gente no lo entiende. Pauta 3.2, previsible. Hacer la apariencia y la forma de utilizar las páginas web previsibles. Es decir, siempre el menú en el mismo lugar. No poner el menú en un lado, la siguiente página en otro lado, la siguiente página no hay menú. Tiene que ser consistente. Pauta 3.3 Asistencia a la entrada de datos Los textos de ayuda evitarán y corregirán errores ¿Vieron cuando uno completa un formulario y no entiende en qué se equivocó? Bueno, tiene que haber textos de ayuda que nos indiquen en qué nos equivocamos o textos de ayuda que nos indiquen qué tengo que poner en cada lugar del formulario y esos textos de ayuda tienen que ser accesibles no pueden estar en una imagen Y por último, robusto eh, la pauta 4.1, compatible, maximiza la compatibilidad con los agentes de usuario actuales y futuros, incluyendo tecnologías de asistencia. ¿Cómo hacemos para cumplir esto, todo esto? Bueno, hay que seguir las pautas eh, de la W3C, las pautas de creación de un sitio web accesible, los estándares. Entonces, repasando lo que venimos diciendo, seis pautas fundamentales. En todas las imágenes tiene que haber texto alternativo, que sea acorde a la función de la imagen. El contraste de colores, chequeado con una herramienta. Hay que utilizar herramientas en donde uno le pone el código de color de fondo, el código de color de frente, y nos dice si el contraste es suficiente. Después, no usar un color para transmitir información los enlaces deben tener sentido, se deben utilizar etiquetas de HTML que estructuren la información y el contenido y el formato tienen que estar separados mediante hojas de estilo CSS. Bueno, ¿cómo es esto de las, del texto alternativo? Por ejemplo, acá yo tengo... El código para el, la imagen aquella de la viñeta que estaba al principio de la presentación y dice IMGSRC, es decir, el código para poner una imagen, el nombre del archivo, el ancho 50%, y después dice ALT. ALT es el texto alternativo y dice viñeta sobre modelo médico. Y después dice Long Desk, es decir, descripción larga. Las personas con discapacidad hundidas en el agua. Piden que se los salve extendiendo la mano, pero la sociedad les choca a los cinco diciendo que son héroes, dejándolos hundir en el agua. Ese sería el texto alternativo de esa viñeta que explica el chiste, digamos. No explica las imágenes que se ven, explica el sentido de la imagen. Bueno, el contraste de colores chequeado por una herramienta, acá hay un ejemplo que estoy mostrando en pantalla en donde se ve que hay herramientas que es eh, donde uno las activa con un sitio web y nos dicen para cada par de colores, en este caso celestito clarito con blanquito, da error de contraste, tiene poco contraste. Celeste más oscuro con blanquito sigue dando error. Recién el azul más oscuro con letras blancas este, tiene suficiente contraste. Bueno, hay que usar este tipo de herramientas, porque lo que yo veo que tengo la vista perfecta no es lo que ven todas las personas que tengan, pueden tener algún tipo de problema de visión. No usar un color para transmitir información. Por ejemplo, acá hay una imagen y dice estos números marcados en rojo son las opciones que tienes para realizar tu examen de admisión en este mes que inicia. ¿Cómo hace una persona que es invidente o que es, tiene el mismo, que tiene problemas para ver los colores para saber cuáles son las fechas para el examen. No, no no, lo pueden saber. Entonces, además de poner en rojo, hay que poner las fechas para realizar tu examen son 4 de abril, 11 de abril, 18 de abril. ¿sí? Eh, es decir, se puede usar color, pero el color tiene que ser complementario. Además, tiene que estar señalado de otra forma la información. Bueno, los enlaces deben tener sentido. Si ponemos, acá hay un ejemplo donde dice haga clic aquí para entrar a Wikipedia y aquí para ir al buscador de Google. Si el enlace está puesto en la palabra aquí, alguien que escucha con un lector de pantalla, cuando quiere recorrer los enlaces, escucha solamente aquí, aquí, aquí, aquí y no sabe cuál es el enlace. En cambio, en el ejemplo de abajo, el enlace está puesto donde dice entrar a Wikipedia y el otro enlace ir al buscador Google. ¿Eso qué significa? Que una persona que escucha los enlaces, que escucha el sitio web y después recorre los enlaces, va a escuchar entrar a Wikipedia ir al buscador Google. Es decir, va a entender el contenido de los enlaces. Utilizar etiquetas de HTML que estructuren la información. Si yo tengo un título le tengo que decir H1 o H2, por ejemplo, o H3, pero no ponerlo como párrafo y ponerlo de otro color. Porque entonces, eh, las personas que están utilizando software, que le lee solamente los títulos, por ejemplo, se lo va a pasar de largo porque es un párrafo para el, para el lector de pantalla. Entonces, quienes creamos los sitios web tenemos que indicarle qué cosa es un título, qué cosa es una lista de objetos, qué cosa es... Este, una viñeta eh, cuando hay una tabla tiene que ser solamente cuando realmente el contenido se organiza en filas y columnas no usar una tabla para poner un recuadro por ejemplo y si necesitamos crear regiones y recuadros se usan divs esto lo vamos a ir aprendiendo en esta materia separación del contenido y el formato mediante hojas de estilo CSS en el HTML se coloca el contenido de la página y se enlaza con un archivo de hoja de estilo en esa hoja de estilo se indican los colores, los tipos de letra, los tamaños de letra, etcétera pero tiene que estar separado el contenido del formato para que el sitio web sea accesible Bueno, estas son las nociones básicas de accesibilidad, es un montón las vamos a ir aprendiendo con el correr del tiempo, pero lo más importante es entender que hay que poner esfuerzo en cumplir las pautas de accesibilidad para que realmente nuestro sitio sea de buena calidad y puedan usarlo todas las personas.